Bueno, estamos acá con los chicos que nos vinieron a visitar del lado de San Fernando. A ver, vamos. que sacar. ¡Qué pedazo! Acá, pescadito de, caí de Sí, bien puestito, bien puestito el kilo. A ver, mostrarles el humito. No, eso es más de un kilo. Sí, eso es más de un kilo. Sí, sí, sí. viernes 21 de abril acá con con pachito con alfredito estamos pescando acá en la picasa así que bueno muy muy lindo.